Señores, vamos a ver qué nos tiene Yerjan hoy. Ay, pues, Bien, Este es tu tema, este sí. es tu momento. Gracias. Gracias. Eh, Placer. Eh, Gracias siempre. Señores, quiero iniciar eh, la parte de nuestro espacio eh, felicitando una iniciativa que se ha dado ya a nivel, eh, se va a poner en práctica a nivel mundial, y es que los niños ya no van a sentir dolor a la hora de la, de la vacuna. Uh -huh. Creo que es una, una iniciativa muy importante. Y esto se va a poner en práctica eh, o ya se está implementando en Panamá eh, do, se, ha, y, uh, se ha creado una nueva tecnología hay eh, no sí pero hay unas que, que tienen que ser necesariamente sí entonces han creado un, un sistema ahora para que los niños al momento de que se le vaya a colocar no le duela eh, eso es una combinación entre una película que le ponen y con un artefacto que cuando ellos vienen a, a... se concentran tanto dentro de la película o sea, oye, oye, oye. que no se... <risa> Por Dios. el mundo, la, la, la vida está hecha pero de, no, de, de dolor pero, pero, pero ustedes lugar. tienen algún problema con eso no, no, si ninguno pero ustedes tienen algún problema con eso pero vamos a evitar es una el sufrimiento no lo trae los como niños, pero ya o sea, pero ustedes quieren Uy, que sus hijos sufran tú cosa, tienes hijos, pero yo oye, no quiero que mis hijos sufran déjame decirte una cosa, la profesora que más me enseñó en, en mi vida decía, la letra entra con sangre. No, pero por Dios, este, yo saludo esta iniciativa y ojalá... De año mire, a los muchachitos. Y ya el ministro, sí, el ministro de, de Salud Pública. El, el ministro de salud pública ya incluso están haciendo no, está eh, conversaciones bien. para ese sistema, ver si, si en la República Dominicana en los próximos eh, meses o años se puede implementar también y es una algo que yo saludo. ¿Saben por qué? Porque se ha estimado que en América Latina un, de un 15 a un 20% de los niños no son vacunados por esa por eso, Pero porque me gusta, le tienen terror. Me, me preocupa una informa, la información que dice que vacuna virtual, sí, no, lo virtual porque, es inexistente. No, no, porque lo de virtual es el procedimiento que se lleva a cabo para porque realmente la inyectan. Lo único que utilizan es una tecnología que primero los concentra ellos viendo un video, y luego entonces le reduce lo que tiene que ver con el dolor, o sea, no es que no es no duele, está es que no es Se regala. <risa> vio el avión, vio el avión sí, primero. Sí, entonces, <risa> entonces lo que estaba haciendo Olmedo, que no estaba mareando. Entonces, con relación a eso, eso incluso ese, ya existe. Es una pregunta, eso está para implementarse se, en centros. Sí, sí, ya se está se está implementando para ya que en Panamá. Es decir, llevemos nuestros niños a un centro. Porque si es la en promoción de vacunación que se hace masiva donde te van casa por casa no andarán con un una televisioncita <risa> <No. Bueno, risa> que no no te no, no, no, van a, a, a, la la pausa, pausa, tijeriga, que a poner las exactamente para por a ejemplo eso ah bueno los, el para celular para Mire, ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los dominicanos tenemos un, un, un Puntico, una marca la esto la era que la forma de esterilizar la aguja después se ponía un hielo era con una lámpara una fumigadora sí fuego una fumigadora era fuego y cuando te metían la aguja te metían una aguja caliente pero con la que una marca y de ahí salía unos jugaba que Anota. Anota. Ese, ese ciudadano que acaba de entrar ahí con un lente debe tener esa marca porque es sí, más o menos no. de mi edad. Mire, ¿Eh? lo importante ¿Eh? De ¿Eh? Esto es que, que ¿Sí? se estén desarrollando claro, nuevas no, tecnologías no. en beneficio de la humanidad. No, no, no, no, y a propósito no, no, no, de tecnología, ojalá que eso llegue aquí, e incluso. Y yo quiero invitar a los centros no, privados. No, no, no, eh, no, no, los centros privados, existe una. Eh, una, amne, una, una anestesia para... Tenemos una llamadita. Una llamada. <risa> Buenos días. días. Buenos días. Buenos no, pues, días. Buenos días, por ya, ya, pero <risa> tú sacaste... Tenemos de, de una de llamadita. <risa> Buenos días, dama. Buenos días. Yo quiero sinceramente darle las gracias personalmente a todos ustedes. Eh, eh, señor nos ha eh, amado... Eh, Rosa, este, sinceramente es una persona que lo escucha. Muchísimas gracias. Yo le, le digo a Yayan y darán oportunidad allá en salud pública a que se concentren en un video muy difícil. ¿sí? Sí, sí. Eso es cierto. Por ejemplo, en, tú al hospital aquí Gracias, es difícil, ¿no? gracias ¿no? por su participación, muy eso, amable. Presunto. Gracias por su llamada. Que se, que se prepara una, una cabina especial para que cada niño entre ahí y sea vacunado sí, sí, con, de, con esa tecnología. Ahora bien, yo quiero invitar sí, a los centros bien. privados ...y también a los sí, sí. públicos de San Francisco de Macorís... ...señores, existe una anestesia que le colocan a los niños para, en la, piel, sí. para en, en la piel, para cuando le van cuando a sacar la dentista? sangre, para... esa vaina duele demasiado, no, no, no. vamos a proteger los muchachitos, tú sabes lo que es esa tortura, por ejemplo, yo que tengo hijos, sé la tortura a veces que se da cuando no le encuentran la vaina, eso, eso no es una tortura hermano, no sea tan, Entonces, tan, tan, tan, ayuñador si de muchachos, no, eso es una tortura, poner es, es una tortura. ¿Y y inyección a un muchacho no es una tortura. Local. Vamos a comprar esa Tú vaina. A los ahí, muchachos como si fueran ejemplo, de que, qué, eh, pa, pa, pa, los, pa, pa, Los centros médicos que, privados que <ríe> la vaina esa a los lo, lo, lo yeah, pacientes. Yeah, yeah, tú estás en desacuerdo que los niños de... corran por el campo y les piquen las abejas y las avipas. Y que se no, caigan. Seguro que no. Es y que no se caigan, ni se peleen, ni, es, ni es, nada. Es, es un caso para o sea, Y la la que la nunca tengan que trabajar, ni pasar trabajo. Ni vivir en la en un patio en la universidad. Hoy salí a comer al comedor de Arahuac, pasar trabajo. Oye, los muchachos tienen que gatear. Comer tierra, comer cera, chuparse el dedo, caerse, romperse la rodillas, pararse, levantarse. Esa es la Esa es la Mira. Así es que la vida se hace. Oye, no, no, no, no, no, no. para pa, pa hacerte, no pa hacerte un cuento. Ya, ya. Un día yo voy detrás de una. De, qué es esto? De, mira. Yo, ya. yo voy un día detrás de una, orque, de una ¿de cómo es? de joqueta, una hoqueta, Para hacer un una tirapiedra. Orqueña, sí, un tira y <risa> yo recuerdo que yo solamente le hice así con un cuchillito <risa> a la hoqueta Y me llegaron 14 a mí en la cara. Entre todas ellas me picaron el cuerpo entero. Todas. Se todas. Bajé, porque repiten. Todavía ya, no se le ha bajado, se... mira, Pero mira, ya, <risa> ya, ya, ya. Oye, oye lo otro. Ay, ya? En mi última. Y ahí <risa> le la... quedó la nariz. En... Todavía, <risa> de, todavía, ya, todavía, todavía se le había bajado ya. la nariz. no en mi último... le había la Porque se corpo la llevo con orgullo distintivo me... de mamá. Permiso, permiso. En mi última excursión a los haitises, un trabajo de estudio. Me picaron siete avipas de la gran... <risa> Pero, eso también, porque esto es parte de la violencia del campo, ¿verdad? Pero, señores, Ahora, ¿tú cuando de tú vas a un centro de salud, lo que yo quiero es que, que le quitemos a nuestros niños esa imagen de, de ir miedo, a la casa de terror, terror. terror. De la casa de terror. Cuando es ya hay terror. anestesia local que se pueden utilizar Ahora, y que yo sé que Ahora, no es no de gran cosa Es de meses desde Son que le ves la cara de un centro penal. La casa del terror y eso... Ese te jugamos detrás del hijo por el miedo que tiene. Vamos a romper con esa vaina, porque ya la tecnología permite eso, ¿Cómo cacho, se llama esa tecnología? Eh, no, no. No, no. No, es Mareo, video a meme, muchachito. Miren, eh, a propósito de tecnología, quiero compartir. Yo con creo, discúlpame, Yerdam, un momentito, perdón. Yo creo que en el mundo hay tantas problemáticas Munchi. y tantas Munchi. cosas más serias que resolver. <risa> es que. <risa> <risa> oye, bien, vamos, vamos a seguir hablando de, de problemas sociales. <risa> problema social. Y que los esfuerzos. Ah, la ¡La está social. Sabía, está tirando que los esfuerzos estén dirigidos a que una inyección no duela. O sea, y que los esfuerzos estén dirigidos no, no, a, que a que una inyección no duela, sabiendo tantas cosas por, no, por resolver. ensayó no oh, así. No, no. Pero está bien. Que, que trabajemos esa parte de los niños para que, <ríe> el, no, vean, para que no vean a los niños como, como la casa del terror. A propósito de la tecnología, quiero que me compartan un poquitico de sí. un video de, de, de la robó Sofía, la humanoides. Eso, eh, vamos aquí, a ver un poquitico para que ustedes vean. Que sí, Ay, sí. No, no fue Quiero aquí, ver. eso Ey. fue en un, un programa eh, que la, la entrevistaron, creo que familia. en España. No, pero pero <risa> pres <risa> el presidente <¿Te> se ve, muchachos. <risa> sí, Preséntame pres el video ahí, porque qué te no <risa> El presidente hablar, de Andrés no Medina había sí. advertido que se iba a tener amor Señor, en común. Señor, es que ustedes vean hasta dónde ya hemos llegado con la tecnología. ¿Tiene audio? Sí, vamos a escuchar un poco de esa entrevista que qué está tan derechita, Sofía? ¿Qué tú crees Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas. Miren lo interesante de lo que ella dice, que su aprendizaje no tiene límite. No tiene límite. Y ella dice yo creo que no, pero entiendo que esa parte ella la está fue manejando arreglada, fue arreglada nada, ¿sí? para que nosotros los humanos no nos demos cuenta que esa esa máquina es Cero extremadamente de, inteligente. Incluso más más adelante dice ella que esa parte que ustedes ven descubierta eh, es porque su cerebro es tan potente que se necesita caliente. estar refrigerado y por eso no lo pueden tapar y se, y se calienta. O sea, eh, miren dónde hemos llegado ya eh, con, la, con, lo, con esto de la tecnología y por eso hablado eh, un poquitico. De, pero mira El tiempo de, poquito, de respuesta que ella, da, que ella tiene es sumamente rápido. Sí, mira, sí, sí. guardando la distancia, el software, los últimos software que están usando los teléfonos de alta gama, los smartphones, es un, es un software que aprende Aprende de ti Cuando tú escribes mucho una palabra no, él, Te lo repite. exactamente Sí, sí pero ya. que no me cambien la Navidad Que ni me cambien los amoríos Ni me cambien nada de eso Que todo eso siga igual De, todo, todo, esto, de todo esto lo importante eh, es ya. saber y aquí tenemos unos muchachos que, que vamos a compartir con ella ahorita eh, a, a propósito de tecnología Lo importante es saber si le podemos poner un límite a esas máquinas Una vez ya comiencen a pensar por ellas mismas -Yan. Entonces ahí sí se complicaría la cosa ya vamos a ver el WhatsApp, ¿qué te parece? Sí, claro que sí Adelante pues No sí, me dejaron hablar sí, en sí la tema. Tecnología, te te lo tema Yo te doy el te mío te, te, te salvamos <risa> eh, ¿te, te salvamos la dignidad Sí, te salvamos la dignidad hoy sí. Adelante con la el WhatsApp atención, enfóquenme a ese que está en contra de la S eso es algo antiguo eso es algo antiguo algo antiguo, arcaico enfóquenlo, draconianos la filosofía histórica establecía que los hombres son hombres tú quieres que seamos ya eso soy, esos libros lo escribieron hace muchísimos años ya eso ha cambiado todo, la tecnología ha variado toda esa teoría vamos al whatsapp